La sama de casa, olvídese de que los choferes que tienen gas licuado de petróleo, la sama de casa, entonces le van a la gasolina y a los demás combustibles y le suben el gas licuado de petróleo 6 pesos, casi 6 pesos. Pero qué torpeza, ¿por qué no cogen? Que déjenme decirle, déjenme decirle, como quiera es un abuso de marca mayor, porque es que el, el, los precios que han puesto. Yo le voy a contar esto. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Sí, un placer. Sí, buenas. Adelante. Sí, buena. sí le, estamos, le estamos llamando de Villarriba. Adelante, Villarriba. Debe, debe de hacerlo, debe de hacerlo y debe de... Y, y, y salud pública sobre todo. Bueno, pues ahí está su denuncia. Que se pongan algo, porque eh, la verdad que esto no es juego. Tenemos una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Sí. Mira, eh, con relación a, a, al... al... A la publicación en, en los medios de comunicación de, de la carretera esa de, de obras públicas en todos los medios, uh -huh. el ministro llamó esta mañana excusándose que eso fue la constructora que lo había hecho, que no fueron ellos, que fueron las constructoras que hizo eso. Entonces hay una forma de cómo escudarse ellos detrás de eso. <risa> Para Pero, tratar de, eso, de, oye, de excusarse. Eso ni él se Entonces, lo cree. La situación que estamos viviendo ahora no es posible tener eh, eh, un, una situación como esta. En vez de gastar dinero en otras cosas necesarias, como tú lo has citado, y, entre otras necesidades. Y mira cómo está el pueblo. Entonces esta gente, por otro lado, gastando dinero. Lo que pasa es que él produjo esa llamada por la indignación. Esto es un anuncio que había aquí ayer, que lo repitieron como 200 mil veces. Cada cinco minutos. Eso fue la constructora también. Es que creen que todo el mundo se echó esta gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, amor. Bien, un placer. Torpeyo. Al subir gas. Eso es una torpeza. No, no es torpeza. Acuérdate que el único combustible que se va a estar usando en estos 15 días es el gas. Nosotros no se van a estar usando. Ellos podían pagar hasta 50 y no perdieron. Es verdad. Sí, tú tienes razón, es, es verdad. Pero como quiera, partiendo de que las amas de casa usan el gas licuado de petróleo y que hay una situación difícil, porque señores, miren, esto no es fácil. En términos económicos, aquí va a perder todo el mundo. Todo el mundo, porque todo se ha reducido. El crecimiento se va a reducir, el turismo se va a reducir, la remesa se va a reducir. El movimiento económico se va a reducir, aquí va a perder todo el mundo. Yo veo gente ya, comerciante con dos días que tiene esto, frustrados, señores. Casi llorando, he visto yo comerciantes. Entonces, este, ellos tienen que, nunca una medida se toma de manera discriminatoria. Se gobierna para todo. Entonces, si se va a bajar el precio, que es a 22 que está eh, eh, eh, el barril de petróleo, a 20, a 22 dólares. Yo le voy a decir algo después de esta llamada. Buenas tardes buena bueno por aquí buena tarde buena, mamá, ¿cómo bien gracias sí, eh, eh, es lo contrario buenas tard tardes cómo estás eh, es lo contrario eh, la gasolina tenía que bajar o sea o, o sea o sea tenía que subir y bajar el gas porque ese que es que hace falta ahora mismo, ahora que no está en la casa, trancado, este, cocinando. Así mismo es, yo estoy de acuerdo. Eso con es con lo digo. contrario. El el que va a tener que Así mismo es, eso es verdad, pues una... hasta de lógica, tú niño sabes eso. Adelante, Luis. Adelante, Luis. Adelante. Bueno, no habla. Es que no, señores, que eso no hay forma de justificarlo. Que en una situación... No, no, no, buena. Dígame. Adelante. toma Sácalo. Buena, buena por aquí. Tienen que hablar de inmediato porque es el tiempo de oro en televisión. Sí, buena. todo televisión. Así es. Entonces, oiga lo siguiente. Ahora, yo estuve viendo, señores, ya que estamos hablando de eso, yo estuve viendo un trabajo. Sobre lo que le pasó, mire, por eso es que los pueblos no se pueden subestimar. Ustedes saben que yo presenté un video aquí, dos videos. Uno de, Mar, de Marino Collante, que es un funcionario, él es de Santiago, fue diputado mucho tiempo. Y es director del departamento aeropuertuario. PLDista, era reformista antes. Y él amenazó, oigan esto, en un distrito municipal que se llama La Canela de Santiago. En una reunión que hizo, el, el, mire, que no vote lo voy a cancelar. El tipo amenazando, como si fuera los tiempos de Trujillo. Ay, santísimo, amenazando, que no había forma. Miren, le dieron una pela al candidato de ahí. O sea, que la gente no se dejó amenazar ni amedrentar. Y... Ustedes saben que Santiago. Buena tarde. Buena. Omar. Buena. Omar, y... Sí, adelante. No, pero si el, el, el petróleo está a 22 dólares, para la gasolina está hay mucho más que en... Claro, pero yo estoy cansado de decirlo. Claro, la gasolina, cuando el, el petróleo estaba a 22 o a 20 dólares, costaba menos de 100 pesos, señores. Menos de 100 pesos, eso es para estar el gas, el gas a 25 pesos. Eso es para estar, señores, pero, pero el petróleo estando a 40 dólares, el gas se mantuvo a y, y, y, y cuando Hipólito Mejía, qué mucho decir, un gobierno que fue malo, que hay que decirlo, un gobierno de lo más malo que hace Sin embargo, estando de dólares a, a, a 60 por uno, y el petróleo como a 40 el gano pasó de 25 pesos y la gasolina no llegó a 100 pesos. Entonces, ¿cómo me explica el gobierno del PLD que estando a 22 dólares el barril? Mira, yo escuché ahorita un, un ciudadano que llamó a un programa. Yo venía manejando el carro y, y él dice que fue a echar gasolina en Nueva York y el galón se lo cobraron a 3 dólares con 10 centavos. O sea, es el único sitio que la gasolina cuesta eh, un dinero. Es aquí. Un montón de dinero. Buena. Buena. Sí. Entonces le dieron a Marino Zapete. Sí, ahora que dice eso. Después que amenazó a esa gente en el Distrito Municipal a Canela en Santiago lo la, la gente no se dejó amedrentar, es un, eh, eso, eso es un, algo digno, de... y entonces otra figura, Hipólito Martínez, ¿quién es Hipólito Martínez? La figura, pero oigan, por pues ser del PLD, por eso perdió aún ganando a B en Santiago, fue la persona que más luchó, oigan esto, lo que son los pueblos, el político que subestime los pueblos, Está muy perdido. Ese señor fue el que más se destacó para dividir a Santiago, para que la ciudad de Santiago se dividiera en Santiago y Santiago Oeste. Él fue el luchador de eso. Y todo el mundo, dice el reportaje que yo leí, creía que era un clavo pasado, que ese hombre que fue el creador de que esa parte de Santiago tenga su propio ayuntamiento y esté separada de la, de, del verdadero Santiago. Oye, pues a ese le dieron una pela, nada más puede ser de PLD. Oiga, ¿cómo que el pueblo está? La gente se está jugando con este pueblo. Entonces, hay muchas cosas que hay que estar alerta. El gobierno quiere, y con razón, que nada más se hable de coronavirus. Y yo creo que sí, que hay que hablar de coronavirus, pero hay que estar alerta, porque esta gente, esta gente, si le dan una brecha, miren, para que estemos claros en eso, si le dan una brecha, buenas noches. Bueno, Omar. Sí, buenas, un placer. Omar, lo que pasa es con eso de los combustibles. Como el gobierno sabe que todo el mundo está en toque de queda, sí. se va a hacer más consumo de gas y cubanos de petróleo en la casa. Entonces, la gasolina ellos la bajaron, pero... Hay un 80% de vehículos que no van a estar transitando en la calle. Ese es el negocio de ellos. Sí, ese es el negocio, pero eh, si ellos hubieran pensado en el pueblo, si ellos hubieran pensado en la sama de casa, oye, no podía bajo ninguna circunstancia bajar los otros combustibles y subir gas.